Hola, hola, buenas tardes, Os estamos comentando Unidas a Tarana. Y hoy volvemos con Total War Troya En este declive de campaña, porque no tiene otro nombre Capítulo número 47 en nuestro haber Así que, vamos a tratar de defendernos Y a ver si le podemos pegar un vuelco a la campaña rápidamente Si esto no cambia, probablemente cerraremos la campaña Entonces, dicho esto Vamos a atacar Porque, bueno, nos estamos defendiendo Pero luego tendremos que contraatacar Contra, contra el, la guarnición del asentamiento Nuestra idea es ser capaces de Reventar a estos campeones Que son una locura Veteranía, cuerpo a cuerpo Bueno, contra puertas Clase pesada Moral excelente Que vamos a tener que acribillar Con este grupito de aquí Y el resto va a ser Aguantar y tratar de llevarnos... De por, o sea, de reventar por el medio a las proyectiles. Para que no nos moleste mucho. Confiamos en nuestro héroe de arco. Que reviente a ser posible. A, ya sea a su héroe luchador. Y a los campeones gigantes. Pero bueno. Veremos qué tal sea. Vamos a librar la batalla. A ver qué pasa aquí. Y con eso pues ya a partir de ahí tiraremos. Pero vamos. Bastantes problemas en el horizonte en esta campaña de Total War. Es lo que comentábamos al fin y al cabo en el, en el capítulo anterior, ¿no? Mucho, mucho, mucho follón, mucho follón. Eh, se nos ha ido la mano con las guerras, no teníamos que haber tratado de crecer tanto hacia el norte, sino que expandirnos por las islas... Itaka estaba cogiendo terreno, pero bueno, podíamos haber pescado alguna que otra, habernos establecido ahí eh, bien, no sé, cuando ya han empezado a tener menos presencia los ejércitos de de París y, y bueno, los troyanos en general en nuestra zona del Egeo, ahí, claro, nosotros aprovechando ese paréntesis hemos entrado a romper por la zona norte y eso es lo que ha sentenciado nuestra campaña, porque además era una expansión casi casi sin sentido. Okay. Lol, ¿Dónde está esta gente? Ah, vale, no han desplegado aún eh, Vale, vamos a aprovechar Vamos a meter aquí a los centauros Me gusta Vamos a meter... Bueno, este despliegue no es malo Vamos a intercalar Vamos a... En... Desplegar más o menos anchos Y vamos a intercalar Lanzas, mazas, lanzas, mazas Que estemos así... Bastante acomodados Eso, sí. Cerramos, vamos a cerrar con un lanza y con una maza, ¿vale? Vale, esto va a ser nuestro grupo 2, bueno, vamos a meterlo en el 3, ¿vale? Vale, si nos quedan estos aquí, vamos a poner esta gente aquí. Bastante pegaditos al centro, ¿vale? Y vamos a reforzar con esta gente aquí, con esta gente aquí, para que no nos entren aquí contra estos. Vale, ahora bien. Vale, vamos a meter estos aquí en este flanco Nuestro héroe con arco Aquí en el centro, perfecto Y comenzamos a movernos Lo sabía Vale, vale, vale, vale Claro, nosotros lo que pasa es que vamos a tener Mucho menos rango que ellos Así que, holo, vale Vamos a meter estos en un grupo Estos en un grupo, estos en otro grupo Vale, un grupo, dos nuestro señor, aquí Uy, se ha ocultado Vale, el grupo 3 vamos a empezar a moverlo ya Grupo 1 también Grupo 1 también Vale, como sabe, eh? cómo sabe Cuál es, lo que, qué es lo que le toca a él, vale. vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vamos a cargar aquí, él ya sabe que yo quiero cargar ahí Vale, vale, vale, eso es. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, esto está muy bien. Meter esto aquí, perfecto. Vale, metemos grupo 1 ya aquí. Nuestro señor daño de proyectil y velocidad aquí. Vale, cargado aquí, eso es. Tus vale, bueno, veas. si esos caen Tenemos más aquí para apoyar Muy bien Uh, sus gigantes están curando, ¿eh? ¿Qué le está pasando? Uh, están ahí como aguantando la posición Muy extraño todo, ¿eh? Vale, vale, bueno, mientras podamos Aguantarlo, perfecto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los honderos? Ah, es que son honderos famosos, tú Bueno, nos hemos equivocado Pero de todas, todas Vale, a ver si podemos colapsar aquí. Vale, cargamos ahí en este lado. Vale, ¿su héroe va a caer o debería caer pronto? Eso me gusta. A ver si podemos recuperar a esta gente prontito. Vale, colapsamos aquí por detrás. Vale, pues si nos reagrupamos vamos a entrar directamente aquí. Uh, esa sanación en área nos está matando vivos Vale, vale, vale, vale, vale Sus, sus, sus gigantes huyen perfecto Vale, colapsamos con estos aquí Estos los hemos recuperado, ¿dónde están? Vale, perfecto, volver al combate Vale, vale, vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, ahora que ya los habéis evitado Corred ahí a tope Uh, los gigantes, a pesar de que corran... Vale, suelo lo tenemos ya casi caído. Esto va a ser una muy buena. ¡Uy! Esa carga que ha pasado. pues pilla ahí una valla. Ya es mala suerte tú. Vale, sí, es que en verdad debería perseguir esto. Vale, vamos a sacar estas mazas de aquí. Vosotros aquí. Vamos a luchar contra esos gigantes. Vale, ok, continuamos, grupo 1 aquí Sí, sí, sí, sí, esto Vale, vamos a desviar esta gente ya para allá Esto está más que Hecho, vale Llega Sí, vale Por la velocidad de carga, bien, perfecto Su héroe ya es historia Vale, pues vamos a meter esto aquí Perfecto, y quiero que el uno Continúe acribillando esto aquí Vale, vale, vale, colapsamos, colapsamos Colapsamos, colapsamos, colapsamos Vale, esta gente me la quiero llevar hacia aquí Vale, sí, sí, esto está bien Vale, daño de proyectil y velocidad A reventar a tope Vale, se puede Uf, ¿Cómo se curan tantos gigantes? Dios mío Vale, ok, bueno, los tentáculos hemos perdido Tienen ya poco proyectil con el que trabajar Vale, vale, vale Bueno, estamos bien dentro de lo que cabe Uy, uy, uy, uy. vamos a recuperar aquí gente, eh de hecho, vosotros aquí, contra los honderos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, aquí vamos a hacer... Uh, uh, uh, a ver cómo están los movimientos por aquí, ¿podemos? Es que me preocupa un montón esta de gigantes. Tío. O sea, pi pienso que es un problema, que va a ser un problema, aunque estén medio tocados. Lo estamos acribillando con los proyectiles, pero... Resisten la de Dios Vale, no tienen casi moral Vale, ya huyen, ya huyen Los masacramos de todas formas Aprovechamos Si podemos los masacramos Vale, esto está bien Esto está bien Todo el mundo tiene asignación Continuamos Vale Estamos bien Continuar Eso es Vosotros aquí Todos Que esto, esta gente nos escapa, eh Esta gente no se escapa Vale, vale, vale, vale Están huyendo Continuad, continuad, continuad, continuad, continuad. Epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa, epa, encima, corre muchísimo, Vale, que por lo menos se cura. Nada, corre una barbaridad. Vale, pues nada, aprovechamos y metemos el resto de. De daños que se puedan sacar y ya está. No, eso es. No, no, se perdieron. Qué lástima, che Vale, bueno Vale, seguimos A ver que podamos redirigir rápido Esas unidades Vale, vale, vale, vale, vale Ahí, chocamos de cara muy bien, nos llevamos unas cuantas Vale, perfecto Finalizamos la batalla, oye, bueno, hemos aguantado Muy bien, muy bien, muy bien Hemos limpiado bastante, yo creo que entrando ahora Nos podemos llevar a esta ciudad Bastante sencillo de hecho, es su ciudad capital Si no me equivoco Si no, no sé cómo han llegado hasta aquí esta gente Dale Al pozo, vale Me gusta No haber salido por nosotros Uf. Vale, 12% de bajas Vale, mucho bronce, mucho Mucho trigo también Es que est est estos ejércitos Ahora aquí nos van a hacer Polvo bueno, no tenemos ningún ejército ahí en la zona norte. Yo creo que podemos echar a perder, entre comillas, toda esa zona. Y Aziz también va a venir a molestar. Vale, bueno, acampa. Truque único. ¿Qué me estás pidiendo, hijo? Yo para aquí quiero madera ahora. Eh, como que no. Lo siento. No, no procede. Eh, vale, a tu pastilla. No queremos facciones secundarias sentar ahí. Apteria también nos está tocando aquí la moral. Ah, es que estos encima son otros. Pero... Vale, fracaso, éxito. Micenas, Atenas en Itaca. Vale, este señor lo vamos a sacar de aquí. Vamos a traérnoslo para acá. Lo más rápido posible. Vale, va tener que embarcar pues pierde un poquito de tiempo, ¿no? Pero... Vale. Vale, Este señor ya está más cerca de su casa. Vale, al Peno no sé si lo vamos a perder. Lo que me interesa es aquí, justo esta sección. te Cla... Tebas... Uf, al Peno no quería perderlo. Vale, vale, vale ¿Qué más tenemos entre, entre nosotros? ¿Qué, ¿Qué cosas tenemos por hacer? Vale, vamos a traer a este señor aquí Esto estaba seguro Vale, veneran a los antepasados Nos lo traemos para acá este hombre vale. ¿Esta, ¿Esta gente de dónde ha venido? De aquí al sur ¿Y ¿Por qué estamos en guerra con esta gente? ¿Alguien me lo recuerda? Que es un sinsentido. Vale, Corinto. Uh, vale. Ciudad rural. Vamos a meter esto aquí. Ahora bien. Nuestro buen señor. Vale, esto lo íbamos a dejar aquí a medias. Y esto lo íbamos a atacar. Tenemos aquí unos ejércitos posible efectivamente. Vale, pues vamos a atacar con nuestro señor... Este señor el arquero. Sí, vale, pues vamos a atacar aquí. Y deberíamos... Deberíamos poder siendo cuatro. Yo creo que deberíamos poder. Además, él está súper tocado. Tenemos nosotros la bendición. Ah, no, tenemos la bendición de Artemisa ya. Vale. Vale, pues nada, libramos oh. batalla. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Empieza nuestra Repoblación, por decirlo de alguna forma. Vale, bueno. Hay que reestructurar fronteras. Ubicarse bien. Sabiendo que queremos hacer, hay que ubicarse bien. Vale, comenzamos despliegue. Aquí la clave va a ser nuestro héroe. Vale, vamos a hacer un grupito. Otro grupito y otro grupito. Vale, grupo 1, separaditos así, eso es. O sea, separados entre ellos, pero juntos. Entiéndaseme. Vale, vale, perfecto. Cerramos formación. Y aquí, vale, perfecto. Empezamos batalla. ¿Dónde están? ¡Uff! Que no los veamos ya no me gusta nada. A ver si levantando la vista por encima de la colina podemos ver algo... ¿Vale? Nada... Na ah, bueno, sí, ya se ve. Vale, aquí, a su héroe. Acribillamos. Buah, ¡Oh, tremendo flechazo Le ha enchufado aquí al colega Daño de proyectil y velocidad, dale, dale Todo tuyo, rey, maravilloso Vale, nos enfocamos aquí Y ahora bien, vosotros aquí Vosotros aquí, vosotros aquí Vosotros aquí, bueno, de hecho, vosotros aquí Vale Vale, vale, vale, vale es que una flecha te revienta medio batalla Este señor es Jesucristo y no lo sabíamos Dale, rey, dale Oh, ¿Por qué tiras así? Ah, por la línea de disparo Meto todo tiro certero, así, recto ¿Te da tiempo? No, qué lástima Vale Atascado, no tiene línea de tiro decente Vale, vamos a buscar aquí A lo mejor vamos, vamos. otra línea de tiro así Vale, vale, y volvemos aquí podemos disparar. ¿Cómo lo tienes ahí? Disparando. Vale, perfecto. Tiene más o menos disparo decente. Bueno, aquí en colapsado lo tiene muy bien. Vale, vamos a movernos un poquito. Exacto. Y ahora volvemos a colapsar por la espalda. Ay, bueno, lo han tenido recorrido como para cargar. Bueno, no pasa nada. Y aquí ya que ellos están corriendo. Vale, no, esto es todo cuestión de tiempo. De hecho, vamos a ver acelerada por cuatro. No tiene mucho más sentido tampoco esta pelea. Vale, perfecto. La victoria está al alcance bien, bien, la bien, bien, bien. Una defensa efectiva. Perfecto. Vale, tampoco hemos tenido tantas bajas, ¿eh? Bueno, claro, obvio, estos. Vale, maravilloso. Si te van a venir de cara. Ah, venga hijo. Dale calor ahí. Por el aire, nada, tampoco. Vale, pues nada. Cerramos batalla. Vale, hasta muy bien. Lo, según lo planea. Nos hemos cargado un héroe y listo. Es eso, tío. Estamos en guerra con tropecientas facciones que no nos dejan ni vivir. Que no tenemos aliados que nos protejan. ¿O a lo mejor, yo que pues, sé, sí, no estamos coordinando correctamente. O tenemos que coordinarnos nosotros. Porque, oye, ataca aquí, que vienen. No sé, muy encordió todo. Vale. Bronce moral. Vale, vamos a coger los tesoros. No huyas, hijo. Es, es alargar el sufrimiento. Vale, esto sí que lo vamos a resolver. Perfecto. Toma ahí directamente al pozo. Eso es más experiencia. Maravilloso. Moral. Vale, nos vamos a de unidades y nos quedamos con eso. Vale, capacidad de movimiento de campaña, muy bien. Vale, este señor ya está a nivel 3. Especialista en formaciones. Capacidad de recarga de las unidades de proyectiles. Daño de penetración de armadura de unidades de proyectiles. Resistencia de proyectiles. Vale, yo creo que vamos a pillar este Teniendo en cuenta que no podemos tener arcos Sí, es que este tampoco Vale Pero necesitamos meterle aquí Potencia al ejército de este señor Entonces Vale, ¿cómo vamos a gestionar esto? Con este ejército, vamos a acercarnos con este ejército aquí Con este ejército vamos a venir A reventar esto de aquí porque deberíamos ser bastante capaces De hacerlo sucumbir Vale Mi cuadra Podemos auto resolver Uf, peligroso Vale, vamos a re auto resolver Y nos lo quitamos de encima Tampoco perdemos tantas unidades Son bajas Bien Toma ahí Dale Arranca, la a volar me gusta Vale, perfecto Alimentos Bien Vale, vale, vale, vale vale. Oye, ni tan mal eh, Ocupar a secas porque Esto es nuestra casa y no queremos tampoco que haya Motivación, amor a del héroe Vale En vidauro, ¿Qué podemos construir? 13 nos lo han pillado Bueno, creo que eso ya llevaba un tiempecillo Así capturado Podemos poner... Es que claro, con esto no podemos reclutar. Vale, vamos a reclutar. Porque queremos reclutar. Vamos a dar poder de penetración a nuestros honderos. Vale, sí, me parece. Vamos a reclutar tres de honderos, me gusta. Y vamos a reclutar aquí dos de estos. Vale, perfecto. Además, este ejército, intrinto con lo que llevamos... Este señor también es... Jesucristo de Fuerte Sed de sangre El lanzamiento Orculio, Aumenta el alcance Y Este qué hace Aumenta el daño Hombre aumentar el alcance Es interesante Nunca está mal Moral de las unidades Velocidad de las unidades Velocidad de batalla Tierra Ah En tierra o en asedio Carros escaramuzadores, Un carro para el héroe pff, Vale A ver Desafío divino el objetivo y lanzar se ven obligados a enfrentarse Con este tenemos bastante poder de Defensa Lugar de instrucción La senda de Que Hasta que no tengamos sendas de Atenías o cosas así No tenemos tampoco Un poder que digas Vale, desafío. es que el desafío divino Aumenta la duración Y este tierra sagrada No, vamos a coger tierra sagrada Esto es una pasada Moral, defensa cuerpo a cuerpo, resistencia a proyectiles con el resto de aliados en una zona, nah, te, te pone bastante bastante tocho Vale, y con el ejercicio que tenemos pues ni tan mal Hacemos que la morrayita se vuelva fuerte, vale, pues vamos a venir aquí Vale, perfecto, bueno, encima nos acompaña la guarnición, vale, pues esto lo autorresolvemos Que muera gente de la guarnición, no pasa nada Vale Vale, vale, vale Nos hemos quitado ya problemas de encima Ok, nos hacemos fuertes aquí Ahora, vamos a preparar ya nuestra guarnición de defensa en Atenas Con los mismos principios Consumo solo de alimentos Que, entre comillas, lo podemos sacar fácil Vale, vamos a ver de Me gusta Bueno, a ver Se acaba de hacer Tremendo señor es que creo que vamos a bajar hasta el sur... Vamos a hacernos con esta gente... Y vamos a quitarnos de en medio... Porque si no, no vamos a avanzar en nada. Bueno, es que este ejército también me preocupa, ¿eh? Vale. Este, con este ejército... Uh, vale, tenemos mejoras. Es la senda, Artemisa... Perfecto. Plegaria, Apolo... Daño para proyectiles... Hombre, si no metemos especialista en formaciones... Ingresos por incursiones. Que esto está muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! a Apolo. Vale, bueno, podemos a partir de aquí empezar a... Reclutar. Podemos empezar a partir de aquí a reclutar... Eh, más... Proyectiles, ¿vale? Y... y, y, y. Y hacernos potentes, ¿eh? Lanzando proyectiles Porque tenemos bastantes héroes que buscan eso este señor tiene el tiro triple Alerta Sigue Artemisa Pues es que los arqueros se... Se... Luchan mucho en eso, ¿no? Vale, vamos a meter sí Vamos a meter plegaria, Apolo No, vamos a meter, vale, vale, vamos a meter especialista en formaciones y vamos paso por paso. Eh, no, Aplegaría a Polo y así farmeamos ya las experiencias de las unidades de largo alcance. Y en un futuro ya meteremos aquí el especialista en formaciones. Ahora bien, con el ejército que tenemos, vamos a salir aquí. Vamos a tirar de autorresolución, aunque perdamos los centauros, me dan igual. Vale, es un mal menor Y al fin, y al cabo, en una batalla de asedio, pues mira Vale, iba a ser complicado Porque tenemos la muralla y todo el rollo Así que listo, para adelante Uh, desvalijar y ocupar Uh, saqueos Una locura, eh Vale Y que los excepcionales encontrados ver, vale, estos son gigantes Uh Vale, ¿podemos reparar todo esto? No. Pero en un, en un futuro... Pues bueno, en un futuro no. Ya de ya podemos sacar gigantes... ¡Oh! Gigantes con arco que su mantenimiento es única y exclusivamente de arqueros. O sea, de... de... ¡Uh! Esto está súper bien. Vale. Vale. así ah, Esto está perfecto. Vale, vale, vale. Este ejército está perfecto ya. Ahora, ¿qué más vamos a sacar? Vamos a... Remodelarnos por aquí Vale, aquí, este señor En tirinto, podemos sacar Es que esto de sacar honderos Habría que llegar hasta aquí para sacar arqueros Tardamos cuánto Un turno, un turno, cuatro turnos Para sacar arqueros Pues si queremos solo los normales En un turno los podemos tener ya Porque esto que son, arqueros micénicos Uf. Es que estos son supertochos Vale, lo vamos a sacar Como aquí tenemos bastante poder, vamos a sacar esto ya Vamos a meter el campo de tiro. Esto que necesitamos. Piedra. Vale, vamos a meter el campo de tiro. Y e iremos poco a poco expandiendo en tirinto esto. Pero ahora vamos a coger y vamos a viajar con este ejército. Hacia el sur a muerte. Luego podemos bajar aquí en algún punto. Sí, por aquí podemos bajar a la playa. Vale, pues vamos a viajar hasta aquí. Con este ejército tal y como vamos. Que podemos ir recuperando más o menos por el camino. Podemos bajar a tierra, perfecto. Vale, y con este ejército vamos a ir hacia el sur. Ahora, ¿con quién vamos a viajar? Hacia el norte. Yo creo que vamos a llevar este ejército hacia el norte, que ya tenemos las guerras de Artemisa y podemos ubicarnos hacia Atenas, Tebas, toda esta zona de aquí que tenemos para defendernos, que lo vamos a necesitar, por cierto. Vale, nuestros aliados, ¿dónde están? Diplomacia, los Etorios. Señores Etolios, ustedes están en guerra con. Minias... no tienen ningún ejército por aquí burlando. Por Necesitamos atacar aquí. Eh, no. No. Eh, los Etolios. Coordinación bélica. Con esta gente. Con este ejército. Vale, Esparta. Coordinación bélica. Aquí. Vale, perfecto. O sea, yo, todos esos movimientos son los que tenemos que hacer. Vale, F. Esta gente, ¿cómo está? ¿Los podemos absorber ya? Confederación. Vale, vamos a hacer el movimiento que ya dijimos que íbamos a hacer y vamos a efectuar ahora. Vale, eso ya es mi cenas. Los etolios No es ni, ni. O sea, confederarse no es ninguna opción. Vale. Hemos absorbido EFESO. ¿Cómo estamos de economía? Vale, estamos en positivo. Ok, ¿dónde están nuestras zonas? ¿No tenemos ejércitos aquí? ¿Cómo estás contando? Vale, ok, hemos ganado una sacerdotisa... ...pero no tenemos ejércitos. ¿Cómo gestionamos esto? ¿O está todo por ubicar? Vale. Vale. Puf, mucho trabajo, entonces... Arenga de espanto... Profecía de condenación, vale. Comienzan a espiar para que se marche. Acciones de todos los agentes, vale. Éxito en rituales, no, no, no, no. Dioses, sabiduría sagrada, buenos sacrificios, profecía de condenación. ...revelar transgresión... ...vale, vamos a meterlo con... ...sacerdotisas... ...vale, no creo que haya tantos emisarios... ...sabia mujer... ...felicidad provincial... ...capacidad de movimiento... ...sí... ...perdida de de acciones de todos los agentes... ...vale, vamos a meter esto... ...vale, ok... ...ahora, esta mujer ya está bastante subida de nivel... ¿Cómo estamos aquí? O sea, bueno, entre comillas, nosotros solo tenemos estas tres regiones. Samos, ¿dónde está? Vale, no es nuestro. Éfeso. Vale, aquí también tenemos guerras de Artemisa. Ok, correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reclutar a un señor. O podemos desplegar aquí a Gaminón. ¿Cuántos turnos le quedan a este señor? Volver a estar disponible en tres turnos. Vale, bueno, vamos a reclutar. A nuestro señor Cretón, que está listo ya para entrar en combate. Perfecto. Vamos a reclutar. Uh. Uh. Uh. Y aquí tenemos la crema de la crema. ¿Cómo gestionamos ahora esto? Vale, vale, vale. Vamos a hacer que esto conviva con nuestros dioses voluntad divina tenemos Artemisa aquí bajita que la pregaria no nos va a dar mucho, caza salvaje, vale, hecatombe, Artemisa subida a nivel 2 que nos da movimiento en campaña, daño por proyectiles, coste de mantenimiento, infantería ligera, vale, vale, Es que meter a Ares una plegaria ahora, la verdad es que es brutal. Vale, vamos a meter la plegaria en Ares, sí, que en el próximo turno nos contestará la voluntad divina. Vamos a hacer una hecatombe para Artemisa con el objetivo de subirla un poquito tenía nuestra lanza tenía está muy bien Vale, bueno, vamos a hacer la catombe Artemisa para subirla de nivel Casi, vaya Vale, y aquí Este señor vamos a reclutar No, este nos da igual La verdad Vamos a reclutar Vale, espadachins con armadura Tres espadachins con armadura Vale, no puedo porque no tengo Bronce ya para mantener eso ¿Y qué puedo reclutar aquí? Uh, vale, me voy a quedar entonces con escaramuzadores. Vale. Vale. Ok, pues ese lado ya resuelto. Esta zona de aquí del norte me da igual perderla. Aguantaremos con las guarniciones que haya y listo. ¿Qué más tenemos? Teníamos por aquí, si no me equivoco, un templo a Zeus que no queríamos para nada. Y se lo vamos a cambiar y se lo vamos a poner a Artemisa ¿Para qué? Para ganar 200 de favor Y tener una barbaridad De daño de proyectiles Bueno, espérate, se lo puedo poner a Ares Carga al reclutar Cuerpo a cuerpo de las unidades Reclutamiento local Atenea, a favor de Atenea Defensa cuerpo a cuerpo de las unidades reclutadas Rango de reclutamiento de los héroes Uff Muchas decisiones. Vale, vamos a reclutar a Artemisa. O sea, la vamos a poner Artemisa porque ya estamos en ello. ¿Y qué cosas pendientes tenemos? Un héroe a la corte. Vale, Egisto. Sin duda, perfecto. Porque además, esto es un logro de estos. Eh, no puedo. ¿Puedo des. expulsar de su puesto? Esto es. horroroso. Anfimaco. Vale, ok. Estamos. Estamos ubicados todos. Perfecto. Vale, y ya veo lo puedo meter aquí. Oh, no puedo. Debes construir un salón de campeones. Vale, bueno, pues lo reasignamos a su puesto Vale, sangre real, perfecto Lo tenemos ya en su puesto Más uno de motivación a todos los héroes Agamenón, experiencia para Egisto, perfecto Estructuras para barcos protegidas Construye tres de cada uno de los siguientes edificios ¿De qué? Uy Si queremos saquear la ciudad muralla de Troya, mi señor El tamaño de nuestra flota debe sorprender incluso aquel... Disponibles centros para reclutar, relaciones de 25 diplomáticas, estructuras para barcos protegidas. ¿Cómo? ¿Y dónde construyes esto? Mueto gente a Oropo. Misión épica disponible. ¡Oh, vale! Ok, eso es algo que podemos completar. De hecho, esta mujer que tiene movimiento disponible, vamos a llevarla para allá. ¿Dónde está Bloco? Vale, ok, vamos viajando. Me parece, me parece más que perfecto. Y con esto, vale, ya llevamos 34 minutitos, así que vamos a cerrar el capítulo aquí. ¿Qué tenemos? No hay nada. Vale, pues vamos a. Simulamos, simulamos y vemos a ver a dónde nos lleva. Dando oh Tenemos esta sacerdotisa con la que no hemos hecho nada Este turno, creo Bueno Itaca haciendo sus cosas Vale, bueno, veremos cómo acaba esto París ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, vamos, vamos, vamos las Amazonas. Miedo me da porque es que estamos ahora en el otro lado, ¿eh? O sea, hemos hecho lo que pretendíamos y ahora hay que amasar allí en el otro lado del, del ejército. Ese, ese ejército en Éfeso va a ser pff, brutal. Hay que hacer a la tenía Dios mío. Anfimaco viene con todas, tú. Vale. Ok. L bueno, la vamos a simular. Me da igual, porque la vamos a perder. O sea, es imposible ganar eso con la guarnición. Pero imposible, de ninguna forma. Así que bueno, tiramos para adelante y vemos qué tal. Vale, opunte. Vale, de hecho nos ha arrasado y ya está. Los Dorios, Perreverios Dolopia. Bueno, facciones una tras de otro. trueque único. Le damos esto y él nos da madera. 1400, muy poco me parece, hijo. Muy poco me parece Pero sí, no puede ser Minias, vale Minias serían traquinia Vale, no la vamos a poder contener Por el puñetero carro ¿eh? Qué rabia me he dado a estas Vale, ok, esta sí que la vamos a parar esta la enchufaremos en el próximo capítulo. Así que llegamos a este punto, vamos a tratar de defendernos todo lo posible, aguantar estos ejércitos y ver dónde los podemos contener. Ahora bien, dicho lo dicho, y visto lo visto, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie, que cada vez nos queda poco, cada vez nos queda menos para cerrarla, así que tenéis todo lo que hace falta en la descripción y gracias por apoyarnos continuamente. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego, adiós.